Emilio José Marisán Vázquez, de 35 años, quien residía en la urbanización Los Maestros, pereció a causa de herida por arma blanca en mi tórax izquierdo. Probable shock hemipolémico, según diagnóstico médico. Que de acuerdo al informe de la policía, se la ocasionó el nombrado Roberto Antonio de Lorbe Sánchez, de 26 años, residente en el ensanche Duarte de esta ciudad, cuando se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en una cafetería.